no, Allá, si te podemos resaltar que fue un incendio y que todo se redujo, se redujo a ceniza y que todos sus aguares fueron reducidos a ceniza. Gracias a Dios no hubo casos lamentables, no hubo víctimas, no hubo nada, solamente pérdidas materiales. esto aquí? Esto aquí es Avenida Libertad, frente al colegio. Eh, Santa Rosa, en el Sánchez Duarte Teniente Tavera eh, No, pues creemos que fue una falla como tal de la luz un corto, eh, vinieron a instalarnos la luz en la tarde y luego estábamos sentados acá cuando sentimos ya el, el humo y comenzó todo a quemarse acá en esta puerta eh, habían conectado pero luego cuando se, eh, se prendió el switch fue que todo comenzó, a, ya todo comenzó a incendiar Acabamos de llegar acá, nos habíamos mudado ¿Qué tiempo aquí? No, nos mudamos ayer Giovanni ¿De Colombia? ¿De Colombia? Sí señor